Bienvenidos, estamos en la segunda queda de HCP, la primera fue sobre, sobre redes sociales, sobre nuestra interacción en el mundo virtual y hoy estamos en otra área eh, que es la música y para hablar sobre la música y nuestra relación con la música y nuestra relación con la música y la universidad u otras cosas que hagamos, eh, están con nosotros cuatro amigos, cuatro invitados que voy a presentar brevemente aunque luego... La dinámica del encuentro, igual que nuestra primera quedada, es de diálogo. Por tanto, lo que haré es lanzaros una primera pregunta que os dé pie a una presentación breve, la que vosotros queráis, y, y luego también haremos una serie de preguntas, pero que generen diálogo entre nosotros y también con vosotros. Entonces, nuestra invitación es eh, que esta primera pregunta que les voy a hacer para presentarse también la respondáis vosotros o mentalmente o aquí también tenéis Boris y folios para que podáis hacer para podáis hacer vuestros apuntes y cuando dialoguemos también aportéis vuestra visión sobre sobre esta relación de mi mundo con o mi realidad o yo y en relación con la música. ¿Os parece? Muy bien. Pues aquí a mi izquierda tengo a Jesús, Jesús del Pozo Madrigal, Jesús es alumno de la universidad en el grado de ingeniería industrial. Y además está cursando los estudios superiores de música en la especialidad de piano. ¿no? Me decía sí. que es, eh, estás, estás cursando en el centro superior Nuestra Señora de Loreto, ¿verdad? Te agradecemos sí. muchísimo estar aquí, Jesús, porque también nos traes la perspectiva de, de, de nuestros alumnos de, de la universidad. Y como, tía, como, como en tu caso, pues hay otros alumnos que también están compatibilizando los estudios universitarios con estudios de música. Federico está aquí también. Federico Prieto... Federico es ingeniero en aeronáutico y violinista. Realizó sus estudios musicales en el Real Conservatorio de San Lorenzo del Escorial, bajo la tutela, a ver si lo sabré decir bien, de Polina Cotliarskaya. Cotliarskaya. Cotliarskaya, eso es. Actualmente centra su actividad profesional en la docencia de Ingeniería Industrial en la universidad y en la coordinación de este grado. Y en la parte musical ejerce de productor para numerosos solistas y conjuntos nacionales e internacionales. Gracias Federico. Aquí a mi derecha José Miguel Muedano. José Miguel Chemi. Está casado y es padre de cuatro hijos. Es ingeniero en informática por la Universidad Complutense de Madrid y gran aficionado a la música. Toca la guitarra y canta. Actualmente además es profesor en la universidad, donde es responsable también de la formación integral en la Escuela Politécnica. Es profesor creo que también, no sé si sigues compatibilizando con la Universidad Complutense. No, ¿Ya, ¿Ya no? Ah, ya te hemos, te hemos traído sí. completamente y trabaja, colabora con la, con la agencia Pangea que tiene en Madrid y en Barcelona, agencia de viajes. Y aquí tenemos, tenemos a Pedro Alfaro Uriarte, Pedro está casado y es padre también de cuatro hijos, es violonchelista, estudió música en el Conservatorio Superior de Antonio Gellar del Escorial en la especialidad de violonchelo, aquí coincidimos, ¿no? estáis comentando recién esta cuestión, es concertista, compositor y pedagogo, fundador de la empresa musical Musical Thinkers y fundador y presidente de la Orquesta Sinfónica y Coro y Escolanía de la JMJ. Actualmente centra su actividad profesional en el desarrollo y transformación de equipos y organizaciones a través de experiencias musicales con su empresa Musical Thinkers. Muy bien, pues empezamos. Si queréis, os lanzo la pregunta y os la lanzo a todos. ¿vale? ¿Qué es la música para ti? Muy sencillo. ¿Qué rol ocupa la música en tu vida? qué es la música para ti y qué rol ocupa la música en tu vida. Y esto es muy, vamos, muy de, de encuentro de casa. Estamos en el colegio mayor que nos acoge, así que con más razón. Con lo cual, quien quiera empezar, pues se lanza y, y continuamos, ¿vale? es sí. Empiezo yo por ser el menos músico de todos, pues <risa> luego ya vais elevando el... Pues...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 ¿Se anima. Pues coincido. Jesús, coincido con Fede en que de, uy, con Fede, por no, con Chemi. <risa> En que es un acto de entrega y de de compartir pues lo que tienes a las personas que te rodean porque en el fondo la música pues es expresión y es compartir pues lo que tienes dentro de una manera o de, o, o de otra, desde un nivel pues más amateur hasta un nivel más dedicado a ello. En todas ellas lo que buscas es compartir y poder hacer que otra persona sea capaz de escuchar lo que a ti te agrada, que suele ser lo que sueles tocar, no sueles tocar algo que no te agrada, salvo cuando empezamos a estudiar que tenemos que coger técnica y demás, que son capítulos que siempre se quedan atrás, pero que te ayudan a poder expresar todo eso que tienes dentro. ¿Y qué lugar ocupa la música en mi vida? pues Uno fundamental, principalmente porque a día de hoy pues, sigo estudiando la carrera de música, porque todavía estoy en el dilema de no sé con qué acabar porque pues la música tira mucho pero como imagino que comentaremos después pues dedicarse al ámbito musical de manera profesional a día de hoy en españa pues es bastante complicado y puede resultar algo tedioso y que al final pues sea algo que te machaque o que te acabe haciendo daño cuando la música es algo que te tiene que hacer disfrutar y sentirte bien y en ese sentido pues no sé si más adelante acabaré por decantarme por la música y probar a irme al extranjero o quedarme aquí con un poco de suerte o acabar con la carrera que también estoy muy contento y tengo mucha motivación en ello pero surge ahí ese dilema así que la música pues ocupa como os he dicho un papel fundamental tanto a la hora de construirte como persona porque te da muchas facetas en muchos sentidos tanto a la hora de estudiar o de poner empeño en ciertas tareas que requieren concentración o dedicación tanto a la hora de hacer las cosas también pensando en los demás porque no tiene sentido por ejemplo tocar música o desarrollar una pieza sin que alguien te la escuche o te dé su percepción de lo que de lo que está escuchando la música en el fondo es algo que ponemos todos en común aunque muchas veces por ejemplo en mi caso al ser pianista pueda pecar de quedarme en solitario porque solemos tocar solos no como violinistas o chelistas que tocan en orquestas y demás pero al margen de, de esa introspección y de esa mirada hacia uno mismo, hacia lo que toca en este caso, pues el hecho de que te observen, te, te escuchen, eso te ayuda mucho a construirte y a desarrollarte como músico y también pues como persona. Muchas gracias Jesús. ¿Pedro? Bueno, yo he estado escuchando también con atención y al mismo tiempo me, me venían muchas ideas a la cabeza. ¿No?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 ¿no? Y a veces esa confusión entre si yo, me dedico solo, o sea, si yo veo la música como un fin en sí mismo, la música puede ser también destructiva, ¿no? es lo que quiero decir. Sino que es, que es, una, es un camino para mí. Bueno, esa es mi, mi opinión. Muy bien. Federico. Gracias. Yo me quedo un poco así frío con la pregunta, porque no era capaz de responder a qué es para mí, porque qué es para mí la música. Entonces, casi que os voy a contar lo que, cómo llegó a mí y ya a partir de ahí comento alguna cosa, ¿no? yo no recuerdo cómo llegó, ¿no? tuve la suerte de nacer en una familia en la que mis padres eran aficionados a la música y mis hermanos, yo soy el pequeño de cuatro, cuando yo nací ya tocaban, entonces yo no recuerdo cuando no tocaba violín, no recuerdo porque la forma de integrarme en la familia era papá dame un violín que yo también quiero rascar, entonces claro, esa era una cosa que era de forma natural, ¿no? digo que fue una inmensa suerte, bueno no por familia, que para mí es maravillosa, y luego por otro lado porque, porque es que así era muy fácil, ¿no? A mí me pasa lo mismo con mi hijo, que me dice, oye, ¿le, ¿le vas a enseñar el violín? ¿Le vas a...? Bueno, estoy ahí dándole vueltas, tal cual, por diferentes motivos. Pero, claro, me hace recordar un poco cómo fue mi experiencia. La experiencia es que era muy fácil. O sea, mi padre no tuvo que convencerme, venga, Federico, estudia. No, no, no. Yo me acuerdo perfectamente. Con algo de la tarde, eh, trabajábamos en sesiones de 15 minutitos que yo le decía, papá, otra vez, otra vez, venga, vamos. Cogemos el violín, rascábamos 15 minutos, venga, ya, lo dejamos. Al rato, otra vez, venga. Y así era todos los días. No, no era una cosa que fuera un esfuerzo ni nada, ¿no? Y además luego fue una cosa que eh, mi padre, que era catedrático de, de la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Aeronáuticos, era un hombre que defendía el, el, el dar a conocer gratuitamente. ¿no? Entonces él, sin ser profesional de violín, daba clases de violín los sábados por la mañana en casa a niños gratuitamente. Entonces ahí venían mis compañeros de colegio, algunos, lo, lo único que pedía es cierta responsabilidad y compromiso, que es una cosa relativamente normal. ¿no? Y, y yo me acuerdo que los niños, a medida que aprendíamos, enseñábamos a otros niños también, mis padres tenían una casa muy grande y los sábados por la mañana estaba la casa llena de habitaciones donde estábamos uno que ya habíamos aprendido un poquito con uno que le habían comprado el violín esa semana pues enseñándole a coger el arco, enseñándole a tocar el Brilla, Brilla, Estrellita no sé y aquello terminaba con una tocada de todos en el salón de la casa con mi hermano tocando el piano con el, ya te digo, el Brilla, Brilla, Estrellita estas cosas de Suzuki los 20 o 30 niños que estuviéramos allí despellejando gatos con el violín y nos llevamos todos con una sonrisa y tan contentos, ¿no? Entonces, como os digo, es una cosa que a mí me ha acompañado desde... Pues no recuerdo, no recuerdo cuando, cuando, no, cuando no tocaba el violín. Y yo es una cosa que creo que me acompaña de por vida, con temporadas que, que toco más, temporadas que toco menos, pero bueno, lo que es la música en sí siempre está presente a diario. De hecho, creo que es un problema a veces que no soporto el silencio, pero porque la música me da ritmo a la hora de trabajar, a la hora de estudiar. A la hora de... No, puedes estudiar con música perfectamente. puedo. A lo mejor cosas de memoria, memoria, soy incapaz, pero intento no aprenderme nada de memoria porque me, me, me supera. ¿vale? Y yo la música tengo mucho que agradecerle, tengo, creo que ya comentamos una cosa de ellas es una capacidad de concentración creo que muy grande, o sea, yo puedo estar en una batalla mundial que yo soy capaz de concentrarme hacer lo que tengo que hacer, y me aíslo del resto, como eso, y eso es lo de buena música, seguro. Y luego la otra muy importante, eh, la comunidad que genera que se genera alrededor de hacer música. O sea, a mí los mejores momentos de mi vida los he pasado haciendo música en un grupo, eh, disfrutando por un fin común. O sea, es una, la música es una herramienta que por sí sola genera la comunidad, los hace felices, les enseña muchas cosas. O sea, en una orquesta, con otras que orquesta con 50 o 60 músicos, ves al director y nadie discute lo que dice el director, porque todo el mundo es consciente del esfuerzo humano y del coste humano de que todos están para una misma cosa. Tú puedes estar no de acuerdo en que él quiera hacer un acelerando allí, o quiera hacer un piano, o quiera hacer... Pero no se discute, o sea, hay, o sea el, el, la disciplina y el respeto que hay es inmenso, o sea, es, eso es tremendamente enriquecedor. Y el hacerlo de forma conjunta para un fin común, maravilloso. O sea, a mí es una cosa que es de las dos, ya te digo, la capacidad de concentración y lo que he disfrutado haciendo comunidad, haciendo música. Eso es impagable. Bueno, Muy bien, muchas gracias Federico. Eh, la pregunta que también era para vosotros, es verdad que en HCP solemos regalar las preguntas para que cada uno se las lleve y las mastique, o sea, les dé les, les espacio y tiempo para la reflexión, pero si alguno quisiera ahora mismo, como sabemos somos poquitos, eh, lo podemos hacer muy bien, eh, si alguno quisiera comentar qué es la música para, para vosotros, qué rol ocupa en vuestra vida. Padre. La música para mí ha sido una materia de formación. Como aprendí en latina, iba aprendiendo música de oyente. ¿no? Y luego pues, se han quedado los ritmos en mí. En el, eh, en el ambiente mío de formación eh, se hablaba, había un dicho, que en lugar era un dicho popular, de la música celestial. Entonces la música celestial para mí es la música buena. La música que me acerca a Dios, perdón por eso, pero mi formación mi formación. Uh -huh. Y como <coughs> la música que me acerca a Dios es buena, la música que no me acerca a Dios es mala, subjetivamente. No. El tengo por convicción que cuando nos dice no nos llevaremos nada a la eternidad, nos llevaremos música. <risa> Muchas gracias, padre. Y, y, en eso, y en eso, pues yo creo que esa es la, la, la síntesis de lo que quería decir, eh, que seguramente no estaba en la mente de decirlo a nadie, porque si no, a lo mejor el señor Chemi decía que le eleva. Claro que la música eleva, pero a lo mejor no todo, pero digo, subjetivamente, uh -huh. a lo mejor el rock le puede llevar al quinto cielo a algunos, a mí no. Uh -huh. Porque no he sido educado <coughs> en eso, ¿no? Era más bien la música clásica y eso. Y tiene tanta importancia en nuestra vida, no solo en la nuestra, también en la vuestra tiene mucha importancia en los silencios. Me acuerdo que nos explicaban que el silencio en la música es tan importante como el sonido. Uh -huh. Porque se hace de espacios de silencio, ¿verdad? Editativos, etc. Y entonces... Eso es bonito. Muy bien. Gracias Para eso. También lo comentábamos el otro día, ¿verdad? En el encuentro. ¿Eh? La... Sí. ¿Por qué hay gustos para todos? O, ¿no? ¿Hay música para todos los gustos? Y, y entonces también me dará pie a la siguiente pregunta. Pero antes, ¿alguien más quiere comentar? Yo quería comentar, matizando eh, un poco, pero desde otro punto de vista, lo que mm -hmm. decía María, decías que es una expresión completa eh, de emociones. Mm -hmm porque eres músico, y no solo la excusa sino que también puedes inter interpretarlas, sin embargo yo no soy absolutamente músico, y para mí es una expresión incompleta, afortunadamente porque el resto lo pongo yo, digamos que a mí, a mí la música me sirve como caja de resonancia de emociones, hay música que la oyes cuando eres feliz, hay música que la oyes cuando estás triste, a veces la pides tú, a veces la música te lo dice, y la suerte es que compartes esas emociones, salen de ti, tú, yo no tengo el instrumento, pero estoy completando esa emoción de la música que oigo con lo que siento dentro, o sea que totalmente de acuerdo en lo de las emociones y qué pena que los que no somos músicos no pueda ser completo pero también lo podemos completar Muchas gracias José María eh, también entonces esto, esto lo podemos lo podemos recoger ahora porque la, la siguiente pregunta que quería formular eh, es sobre una frase tuya el otro día en el desayuno en el que lo preparábamos Federico, Federico nos decía la música, lo, la grandeza de la música es que en ella hay un sitio para todos entonces, a partir de esa frase, y quizás también con lo que acaba de comentar José María, con lo que decía el padre Llorente recién, podamos hacer una, una ronda de una reflexión breve. ¿Os parece? Bueno, yo asumo la paternidad de la frase. <risa> <risa> eh, bueno, en, a, había una experiencia previa que conté que, que si quieres la comento brevemente. Yo recuerdo acuerdo cuando, cuando estaba en mis estudios, con 18 años vino un solista de fama internacional que ya falleció, que se llamaba Ruggero Ricci,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 era aportar belleza a la rutina y era como los flashmob de que, que se hacen ahora pues yo creo que era el primero no, el año 2000 ¿no? hace 19 años supongo que ya habría un flashmob pero para mí fue mi primer flashmob este ¿no? de que todo el mundo está estás en el mar y empiezan a cantar y fue no sé el, el encontrar ¿no? sitio para todos y los que estaban en el metro flipando ¿no? Ajá. pues además de sumo, sumo una cosa más a la luz de lo que estás diciendo a chemi porque ayer también comentaba con un amigo que, hablando de otro, de otro arte del baile ¿no? pero comentábamos que, que quienes en, somos analfabetos en, el, en la música o en el baile y nos encontramos con gente que disfruta y que disfruta y sabe eh, de, de música por ejemplo o en este caso del ballet, pues como también el, el, el ir empezando a formarte en esto, hacer un trabajo, esto de los ensayos, para cantar en un coro, ¿no? el ir formándote en esto, también hace que disfrutes más. ¿no? Entonces también os sumo la, la pregunta de qué relación hay entre ese esfuerzo que hay que hacer por, por meterte en el mundo de la música y el disfrute que, que genera. Cuando uno o bien toca o cuando uno eh, va a un concierto, lo disfruta, o cuando toca en... En casa con amigos o canta. ¿no? Desde luego. Yo creo que hay muchísima, muchísimas maneras de pues, disfrutar la, la música y, como ha dicho Chemi, aportar belleza a la rutina. Pues lo bueno que tiene la música es que lo puedes disfrutar y pasártelo bien en, en cualquiera de las ubicaciones en las que te encuentres, tanto si eres oyente en un concierto. Que te, haga, que te haga ponerte los pelos de punta y te despierte unas emociones que pues, solamente la música a veces puede despertarte tanto como si eres el que está tocando y que en ese momento pues transmites eso que tienes y le haces al otro ponerse los pelos de punta tanto como si estás empezando a tocar un instrumento y descubrir esa esa nueva faceta, esa nueva posible habilidad que puedas tener o no pero que te haga disfrutarlo y a los que estéis aquí, bueno, os invito no, los que no hayáis estudiado música y a los que también pues que sigáis, pero a los que no hayáis tocado nunca un instrumento, como ha dicho Fede, que, que probéis a hacerle sonar y, y ver qué pasa. Porque el hecho de hacer música es algo, es una experiencia, no es como el que por primera vez empieza a dibujar o es la primera vez que, que descubre algo, es volver a ser un niño para el que no ha tocado nunca la música. Y en ese sentido, pues creo que puede aportar mucha belleza. Eso es. De hecho, Pedro, creo que, que algo de esto eh, tú lo trabajas, ¿no? Porque, sí. porque llevas experiencias musicales a gente que a lo mejor no ha tocado nunca, en, en organizaciones, en empresas, en equipos. ¿no? Mm. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mm. Sobre la, el disfrute de la música de aquellos que no sabemos nada sobre música. Bueno, lo, lo primero que quería comentar... Es que es, es muy interesante cómo en la, en la sociedad en la que vivimos eh, todo a veces se compartimenta, ¿no? Entonces, si tú estudias música, estudias música y vas al conservatorio y ya parece desde que, desde que entras en el conservatorio que vas a ser un solista de fama mundial y, si, ¿no? y, y es esa, ese ánimo de, que está muy bien, de especializar, pero claro, que compartimenta y desintegra facetas de, de la vida, ¿no? Eh, yo últimamente he tenido la suerte de aficionarme mucho a la música antigua y te das cuenta que era una época en la cual pues eso un Chemi con su bandurria podría ir ahí, ¿no? si fueras del siglo diría de, de un violinista que a lo mejor tocaba muy bien o, y, y, y no sería nada fuera de lugar o, o mi primo que no sabe tocar ni cantar pero tiene un poco de ritmo pues a lo mejor tendría pues oye venga vamos a juntarnos y, y tiene una percusión y, y toca y no, y no pasa nada ¿no? Hoy en día parece como esto también tiene que ver con el desarrollo de la fonografía, ¿no? el hecho de que ahora mismo tú puedes escuchar música de cualquier manera en medio segundo, ¿no? pero entonces no, no ocurría eso. Para escuchar música tenías que tener a alguien que tocase cerca y era un placer que no muchos se podían permitir o, o sí aquellos que la producían, ¿no? Entonces creo que eso también ha cambiado mucho en relación a la música. Están los y además la fonografía obliga a que lo que se hace sea perfecto y la referencia sea siempre perfecta. ¿no? Bueno, aquí hay muchos elementos que yo creo que limitan ese contacto que naturalmente el ser humano podría tener con la música y que, no, y que actualmente no tiene. Y yo justamente lo que creo que en los últimos años he podido hacer es crear espacios durante dos horas, tres horas, cuatro horas, en los que gente que no sabe nada de música se pone a tocar. Y, y de repente, con bueno, indicaciones muy sencillas, pero con armonía, con ritmo, pues con un xilófono, con incluso eligiendo instrumentos, y de repente no solamente ves que pueden tocar una, una pieza con unas indicaciones claras y escucharse. Mm. Cuidado que esa es una de las partes más importantes de la música, todavía no hemos mencionado, la escucha. No solamente eso, sino que además, escuchándose los unos a los otros, pueden aportar innovación, creatividad, pueden improvisar. Y gente que se supone que no ha estudiado nunca música, de repente está improvisando con una armónica o con un acordeón. Y yo muchas veces me quedo muy impresionado viendo que el, el talento musical es, es algo que todos de alguna manera tenemos. ¿no? Eh, esa es mi, mi experiencia. ¿no? O sea, no es verdad que tenemos algunos un oído frente al otro. O sea, eso no... esa experiencia... De que nos echan de coros o de que nos dicen que mejor tú no. A ver, yo creo que existe, puede existir una predisposición genética. Evidentemente que, que no todos tenemos las cualidades de Mozart, por ejemplo, ¿no? Eh, pero probablemente haya habido muchos Mozart que no, que no han tocado ningún instrumento y podían haber sido igual que él. No hay que olvidar, por ejemplo, el caso de Mozart también viene mucho de su padre, que era un grandísimo pedagogo de violín, y entonces, claro, Mozart con alguien que, y en un entorno, un sistema como en el que tú has vivido, donde tocar un instrumento es algo natural, o en la familia Bach, ¿no?, que era así, todos, según nacías, nacías con un instrumento y, y, y, y vivías muy en esa cultura. Entonces, no, yo creo que el, el la la o sea todo pesa la genética seguro que también pero lo que más pesa en el desarrollo del talento no solo en la música sino en general en todos los talentos es el sistema en el que estás o sea el sistema en el que te mueves es ese sistema esa sociedad o ese espacio en el que estás te permite desarrollar esa cualidad te invita a ello lo ves en otros eh, o no si no lo hace pues probablemente la mayor parte del handicap que tengas pues venga del sistema ahora si has nacido en una familia donde no te han puesto un instrumento tal, donde no has tenido todo eso y sigues sin dar una nota, a lo mejor puede haber una limitación genética o a saber. ¿no? Aquí, Pero, perdona voy a poner un poco el dedo en la llaga, Pedro, porque eh, a mí me, me parece impresionante que, que siendo la música un espacio de tanto crecimiento y, y además de tanto disfrute de todo el mundo, de todo hijo de vecino, eh, nos cueste tanto, o cueste tanto en España, que haya, que se haga música, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? O sea, sí es cierto que hay algunas orquestas universitarias, algunos colegios mayores tienen, eh, y, que, y pero, pero en nuestra propia universidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo también cuesta que los alumnos os animéis a participar del coro, a generar propuestas musicales aquí, ¿no? Entonces, si, queremos, si queréis podemos comentar y también os doy otra vez la palabra porque vosotros estáis aquí porque tenéis un interés por la música y estamos en el entorno universitario. Yo comento al hilo de esto que estás diciendo y que aunque esté muy manido deberíamos mirar lo que hacen nuestros hermanos del norte de Europa. Por ejemplo me, me hablaban de en Alemania como en un hospital eh, entre las personas de administración y médicos tienen su pequeña orquestita y dan un concierto para los enfermos. Entonces de repente hay un día allí que van y organizan su concierto, no son profesionales de la música, pero todos rascan un poquito y, y pasan su concierto. Entonces ese tipo de, de iniciativas que tal vez un hospital y pasará en un montón de sitios más. Eh, creo que son cosas muy buenas para, para mirar y, para, y para, poder, para poder seguir. Luego al hilo de lo que comentaba Pedro, que me acuerdo de una pequeña cosa con respecto al músico, la oreja una en frente de otra, creo que todos reconocemos como grandes músicos y compositores a Mozart y a Beethoven. Sin embargo, no tenían nada que ver. O sea, Mozart era una persona con un talento natural mmm, explosivo, era un niño. Y sepa que Beethoven era una persona que, no voy a decir que no tuviera ningún talento, pero era todo muy trabajado, muy laborioso, muy sufrido. Y Beethoven tuvo la suerte de que no le cogió como alumno en composición Mozart, porque lo habría destrozado, porque habría llegado a ver y dicho esto ah, es pues, muy fácil, no lo ves! Y claro, Beethoven habría dicho, no, pues yo esto no lo veo. Y tuvo la suerte de que le pilló Haydn. Haydn que era un músico, era un profesor más mayor, era mucho más estructurado, mucho más... Y ahí estamos hablando de, de dos personas que han pasado la historia como, como grandísimos músicos y compositores como son Beethoven y Mozart y no tienen nada que ver, o sea, uno lo hacía de forma natural y le, le salía y sin embargo las, las composiciones de Beethoven están perfectamente estudiadas por él todo en estructura muy claro y bueno, contaba esto simplemente como curiosidad de, de que hay habilidades diferentes que luego han producido grandes músicos, ¿no? Es muy interesante ver las partituras originales de Beethoven frente a las Pero de Mozart, Están torre ¿no? ¿eh? y el otro hacía así y decía, ah, toma esta sonatina y, ¿sabes? <risa> Mozart <risa> lo componía en un carruaje Sí, sí, sí, y y llegaba... tomaba una copa ¿no? y el otro sufría infinito para hacer una sonata uh -huh. Yo quiero animar, no sé si los de atrás hay alguno ahí, Belén, Carlos bienvenidos. Bueno, Carlos es músico también, de Carlos hecho. Carlos es músico. <risa> Yo soy músico porque mi madre se empeñó en que aprendiera a tocar la, la, la guitarra. Yo, la verdad, que con 14 años no, no, no, no, no, no manifestaba ninguna inquietud por, por la música y, y fue mi madre que se empeñó en aprender a tocar un instrumento y, y, y pues bueno, pues gracias a, a esa... A, ese, a esa insistencia de, de mi madre, que ella, pues sí que cuando era joven, pues aprendió a tocar el, el violín, porque en casa de mi, de mi abuelo, pues también también pues, nació con, con esa suerte de, de que toda la música formaba parte. Eh, pues bueno, luego a los 16, 17 años, pues con la guitarra, con los amigos, pues empezamos a montar un grupo de música y, y, y yo también, pues, eh, como decía, pues, Federico. ¿no? Federico, sí. Eh, pues de los momentos más, más divertidos de, de mi vida pues han, han sido pues, tocando en, en una banda de, de, de música que hicimos unos amigos y luego pues también en, en la familia, pues una vez al año hacíamos un concierto en Navidad para buscábamos canciones de música de, de grupos de música que nos gustaban y hacíamos un concierto para la familia y, y sí que eh, a nuestras hijas les intentamos también inculcar un poquito el que ahora pues eso, acorrea en el piano, con la pandereta y todo esto, pues intentamos inculcarles un poco esa afición a la música porque a mí me ha llenado muchos, muchos espacios que me han hecho crecer también interiormente y como afición y a la, a la hora de relacionarme con, con, más, con más personas. ¿Vosotras chicas tocáis algún instrumento? ¿Estáis... Yo la guitarra, la, la guitarra. guitarra. Ajá. Muy bien. Y estudias aquí en la universidad también sí, la carrera sí, de sí. comunicación, me decíais. Sí. Muy bien. Pues no sé si queréis comentar respecto a esto que, que decíamos antes, ¿no? De por qué hay tan pocos compañeros, a lo mejor vuestros, que, que compatibilicen la, sus intereses musicales con la universidad, o por qué hay tanta o tan poca música en, la, en el ambiente universitario, si es que lo hay, ¿eh? Yo opino que sí, que cuesta apuntarse a cosas relacionadas con la música, porque igual lo, lo ven... Muy como pérdida de tiempo, o como lo que han comentado, de que no se atreven a dar el paso, a coger un instrumento y tal. Y, por ejemplo, en nuestra, en nuestra carrera, que yo, por ejemplo, también... O sea, la música me ha ayudado también a guiarme un poco a qué escoger, porque pienso que es una carrera que puedo combinar muy bien con, con la música y aparte que me gusta, obviamente, uh -huh. pero que me ayuda a combinar eh, los dos ámbitos. Y en nuestra clase sí que hay mucha gente que... Que ha hecho lo mismo, sí, que, que tienen la música como algo que siempre va a estar ahí y siempre sí. se van a querer dedicar a ello, pero también para combinarlo y relacionarlo con la carrera. Uh -huh. Muchas gracias. Uh -huh. Yo es que o sea, no toco instrumento, pero bailo flamenco. Ah, Entonces qué. la música siempre está en mi vida y también lo veo un poco como vía de escape, a todo lo que es, bueno, estudios, pero también lo puedo compaginar, como decía Carla. Y, y es una vía de escape de este es mi momento y quiero escuchar la música y sentir el baile y ya está. Uh -huh. Qué bonito, ¿no? El disfrute que, que comentábamos. La uh -huh. música genera esa integración, esa unidad, ¿no? Entre, entre razón, emoción... Uh -huh. Y también hay mucho de voluntad, porque efectivamente uh -huh. pues hay que hacerse el tiempo, ¿no? Eh, gestionar el tiempo, para que dé tiempo para todo, no para que te quite tiempo ¿no? sino para, para que esto te impulse Natalia, tú sabes bastante de esto también ¿no? porque nos has mostrado en la gala de Navidad mucho talento en la música Ajá. No, yo oh, estaba pensando sigo pensando en la primera pregunta porque me, me parece muy profunda en mi caso ¿no? y, y creo que es una vía directa a tantas cosas que por otro lado no me costaría tanto entender de mí, y de los demás, de... ¿No? y esto es como un tunelito que tú lo sigues y ya, ah, ya está, esa es, esa es la emoción que buscaba, ¿no? eso es lo que me, me estaba faltando. ¿Y por qué, por qué en el ámbito universitario quizás cuesta tanto? Primero porque aparentemente no tienen nada que ver, creo, ¿no? que si le preguntas a alguien en Universidad de Música dirá bueno como un complemento o una actividad formativa complementaria quizás, ¿no? no es algo que se relacione automáticamente, y segundo pues por la misma razón que a mí me da un miedo a subirme en el escenario el día de la gala de navidad ¿no? eh, esto yo lo hago en el coche o lo hago en la ducha y me lo paso fenomenal pero cuando tengo que ponerme en juego desde pues no sé si un don o qué o una afición o algo que para mí es importante pues estamos hablando de palabras mayores ¿no? y más si es delante de mis compañeros si es en una etapa que no es adolescencia Sí, es verdad, pues, eh, me parece, o sea, es complicado. Quizás tampoco lo motivamos lo suficiente. Sí, a lo mejor eh, una reflexión ahora a la luz de, de aquellos que nos va a acompañar, a, a acompañaros a los chicos en, en, en, su, en su etapa de formación universitaria. Y si, y si la música ha estado presente en épocas antiguas, ¿no? incluso en la universidad, porque era parte de las artes liberales y, y entonces era parte de los estudios universitarios ¿no? la reflexión de por qué ahora no y, y si lo vemos valioso, que entiendo que si estamos aquí es porque lo vemos valioso que podemos hacer al respecto ¿No? aquellos, aquellos que somos profesores universitarios o formadores en la universidad ¿no? y cómo, cómo podemos acompañar a los alumnos en volver a despertar o volver a encontrarse con la música en su vida ¿no? y Jesús de tu experiencia también cómo podemos hacer para acompañarte mejor, ¿no? O para estar mejor al lado de esto que tú vives, efectivamente, que lo tienes y que lo, que lo vives. Uh -huh. Yo creo que estaría bien reforzar la clase de formación humanística con una clase semanal de música. Hay una propuesta concreta, ¿no? De parte de tu humanidad. Ya, ya que ese. ¿no? Acompañado de uno. ¿eh? Ajá, ajá. Dice que sí, si las alumnas apoyamos en Fede. Estaba pensando que ¿no? eh, no de guitarra, <coughs> música, eh, sobre todo centrándonos en, en el que toca, o sea, en el músico, en el, en el que toca la guitarra, en el que está en el escenario. Y yo no soy músico, no he estudiado nada de todo eso, pero sí si que toco guitarra, piano, percusiones, un poquito de todo realmente. eres está... ¿sí músico? Sí, pero no lo he estudiado cuánto, sé, en cuanto yo soy. ¿Premería Pero bueno, sí, soy músico. Y, y pensaba que no nos centramos tanto en el rol del espectador. O sea, el que está ahí sentado y, y oye y escucha y... Está pensando en el libro de... Bueno, hablando de arte, ¿no? eh, Pensaba en el libro de Dorian Gray. Y está eh, un momento en el que Baisley, que, el... sí, que es el pintor, y dice, pues el arte realmente no refleja la realidad, sino que el espectador. ¿No? Ese rol importante de él, el músico que está ahí, pero que sin el hombre o las personas que le están mirando y que captan lo que él intenta decir, pues no tendría mucho sentido. Es, decir, es cierto que yo también, pues en la ducha, como ahí, he hecho mi altavoz y me lo paso, pero Es un momentazo. Sí, sí, es un momentazo. Y ahí le ganaba premios. Y, pero <risa> sí que eh, piensas, pues, ¿por qué da miedo eso de ponerse en el escenario? Pues porque, y si el otro que está ahí me escucha, ¿me conoce? Ajá si entiende realmente lo que me pasa el por qué está aquí cantando y es, pues es fascinante y luego lo relaciono también con el tema de, pues de, de mi fe soy católico entonces pensaba en la lectura de la carta a los corintios y demás y dice pues, que efectivamente tenemos distintos dones pero el mismo espíritu ¿no? en todas las cosas que cada uno tiene la capacidad de hacer entonces por ejemplo sí que estoy de acuerdo con el hecho de que la música es para todo el mundo o sea, realmente todo el mundo puede tener que ver con la música eh, estudiando psicología y acabando ya pues, estaba pensando en la musicoterapia ¿no? Que escoger pues, la música y hacer de eso un instrumento de mejoría personal o incluso de alivio de un duelo muy fuerte pero sí que no estoy de acuerdo con el hecho de que todo el mundo pueda tocar o sea, tocar en el sentido de tener esa capacidad, ese talento, ese don no porque no tenga dones, sino que tendrá otro, que es por ejemplo el de la escucha, yo no soy capaz. Yo sé perfectamente que pensado también en mis padres, que no son músicos ni nada, pues yo en la escucha en general pues, me cuesta bastante, la verdad. Y, y bueno, nada, entonces estaba pensando un poquito... Realmente no es un comentario, también son de alto. Así que probablemente no le vayas a encontrar un, un hilo lógico. Y, y luego, ¿qué más que decir? Claro, para mí yo soy italiano. O sea, soy de Roma. yo aquí en España. Eh, ese es mi cuarto año en España. Y pensaba, a mí la música me ha dado la posibilidad de aprender ese idioma. O sea, yo llegué aquí que no tenía ni idea y en, en un par de meses pues me he vuelto a Andaluz. O sea que... que, que eso? Claro, eh, claro, eso también, claro, claro. Y me ha salido ahí de, de la Roma. Eso hace cuatro años que se he dicho ni, ni broma. Y entonces, pues como que la música es más. No es simplemente... O sea, de eso estaba de acuerdo con... No me acuerdo que lo dijo. pero Sí, ¿no? Que Pedro, y dijiste... O sea, sí que estoy de acuerdo que es esa parte trascendental del hombre que hace que efectivamente nos distingamos de... Pues eso, de, de, de animal. O sea... Pero sí que pensaba, si no le tuviese un sentido de... Pues eso, de una... De un servicio, como decías tú, de... Bueno, de misiones, porque me llevo la guitarra. Si, si no le tuviese ese sentido de servicio, quizá... Daría bastante igual, no sé, no tendría ese. entonces decía, pues no simplemente habría que poner comités de, de música en el sentido de vamos a aprender a tocar el instrumento, vamos a ponernos todos aquí porque todo el mundo puede tocar, sino que estaría interesante pues un comité de escucha uh -huh. o sea, un comité de, pues, ¿qué nos transmite eso? ¿por qué, por qué estamos aquí? porque a la gente le gusta? O, por qué a la gente le da miedo, en algún día de una forma inconsciente, para se enfrenta a alguien que con alma y cuerpo está ahí tocando. De hecho, soy bastante ignorante, pero sí que sé que, por ejemplo, el músico también tiene que ejercer la, la, la postura del cuerpo, ¿no? Como dirigirse también al, al, al público. Digo, si es simplemente tocar, que tiene que ver el cuerpo. O mano o Bueno, has, has dicho muchas cosas, pero hay una que, con la que me quedo. Cuando, cuando hablas de la escucha, y me gustaría volver sobre ese tema, pues dices, ¿habría que dar clases también de escucha o clases de, clases de tocar y clases de escucha? Y yo me he dado cuenta de una cosa, que es que cuando la gente que no sabe tocar, escucha, aprende a tocar. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú sabes escuchar, te adaptas. Mm. Y en la música el tocar con alguien o seguir un ritmo es la adaptación. Y es muy interesante ese aspecto. Yo en los últimos meses he reflexionado mucho, mucho en torno a la cuestión de la escucha. Y me he dado cuenta de que, lo que o sea, movernos no nos cuesta. Es verdad que hay que cuidar el cuerpo. Lo que nos cuesta es escuchar. Pero claro, escuchar lo que ocurre fuera, escuchar lo que ocurre dentro, armonizarlo escuchar una partitura, que tienes que escucharla y que no es tuya y está afuera, pero tienes que escucharla interiormente. ¿no? Y en la música para mí se juega más, infinitamente más en la escucha que en la acción. Hay una técnica que ayuda, pero la técnica también es escuchar tu cuerpo, comprenderlo. Entonces, eh, cada vez estoy más en, en, esa, en esa línea, ¿no? Por eso no puedo establecer una diferencia entre aprender a escuchar o aprender a tocar. Eso es cierto, hay una relación directa y, como, y coincido completamente contigo en que muchas veces aprender música es saber escuchar. De hecho, la mayoría de las clases, o las clases en este caso de, de piano, de las que más aprendes es cuando escuchas a tu profesor que te toca lo mismo y aprendes a escucharte a ti después de haberle escuchado a él y ver todas esas diferencias y todo eso que no eres capaz de ver por ti mismo, sino que necesitas a alguien que te lo haga ver. Y en ese sentido la escucha es como el acto de compartir que tiene la persona que te escucha, porque en el fondo también es, un, es una entrega el hecho de escucharte y compartir contigo lo que ella opina y con ello construir. Así que en ese sentido, como habéis dicho vosotros dos, me parece que la escucha es algo fundamental y que a lo mejor sí que se, te, se debería trabajar más. Yo también me diría, respecto, bueno, porque cuando tú escuchas estás compartiendo, ¿no? Y yo creo que la música es lo, de los elementos que más la comunidad hace. Eso es como yo, al final, igual que yo muchas veces veo la, eh, la guitarra en mi caso, eh, pues igual que cuando un niño dice, venga al patio y tira un balón y todo el mundo juega, ¿no? Pues yo con la guitarra también eh, he visto que genera más comunidad, es el, el, el vehículo, ¿no? pero claro, hay que ponerse en juego, ¿no? Entonces, que lo que decía es que nos da un poco de miedo y tal, ¿no? Pero, uh, cuando hemos ido a residencias de ancianos, traes la guitarra y de repente cantas canciones de su época y tal, y generas una comunidad, ¿no? Porque estás compartiendo algo valioso para ellos, y además ellos cantan también, ¿no? Con ancianos, con niños, bueno, los niños vienen a tocar más el, el instrumento, pero también cantan, ¿no? Entonces, yo creo que es de las cosas, un poco respondiendo a lo que decía Agustina, ¿no? Eh, cómo aplicarlo a la universidad, es de las cosas que más generan comunidad, la música, ¿no? En torno a la música, en torno a tocar y tal. Eh, entonces, podría ser un elemento vincular importante de generar comunidad. Yo sé que, por ejemplo, Fede ahora ha montado un, ¿no? En la universidad que estabas antes, sí, y ahora creo que lo están montando un grupito de cámara. No, de. Que tengo, está, tengo está, está, entonces, al final es en, en torno a algo que es valioso para todos y puedes participar de eso como escuchante, pero también como ponerse en juego, ¿no? Eh, es una oportunidad de generar comunidad ¿no? y esto lo haces tú Pedro, constantemente en tus. ¿Cómo haces más equipo después de.? ¿no? Porque han, la gente se ha escuchado, ha participado. Pero claro, siempre yo creo que la clave de ponerse en juego es un, un, un punto muy importante. ¿no? O sea, y ahí no, no lo podemos. ¿Cuántas veces no ponen en, en juego nuestros dones? ¿no? Que puede ser eso, ¿no? Tocar tres acordes. Pero es decir, que ¿no? además nos pasa en la universidad. Cuando vamos a hablar del Camino de Santiago con la guitarra, ¿no? fuimos allí, entonces era como pues la oportunidad de, de un antes y un después, ¿no? porque ya todo el mundo cantando, eh, déjame la guitarra, tal, tal. y todo el mundo, ¿Y ahora tú cantas, ya ahora no, tal. Entonces era como, qué guay, ¿no? compartías. Es como el balón del fútbol en el patio del cole, pues la guitarra, en, ¿no? entonces, uh -huh. creo que es una cosa, el, el elemento... Que, de las cosas que más comunidad genera, creo. Sí, y entonces ahí también hay una, una relación, eh, por, por lo que voy escuchando, entre, entre el darte, decía Natalia, exponerte, ¿no? o, o vencer quizás ese espacio de intimidad, que, que además es muy valioso y que es cierto, que el momento ducha lo tenemos que tener, ¿no? pero que también hay un momento de, de decidir, de tomar una decisión en relación con darte a los demás. Fede lo conoce muy bien porque, porque lo hemos visto muchas noches en el colegio mayor, en las escaleras con su guitarra y cómo se genera ahí un corrillo. ¿no? Entonces, no eres músico, pero has decidido en un momento que esto que estabas desarrollando, que era un talento y que, y que lo podías compartir. Hemos tenido experiencia de lo que impacta en otros. ¿no? Y, como, y, y, y tú también, Federico, ¿verdad? En, eh, hace no mucho, si quieres comentar, ha no mucho en la celebración del 25 aniversario de la universidad. Creo que se montó allí algo en relación con la música sí, interesante. Sí, un pequeño grupo. Pues lo que estaban hablando antes con Xemi es que estamos a ver si retomamos algo que ya existía, por lo que me han comentado, que era una pequeña camerata dentro de la UFV. ¿no? Yo estoy convencido de que seguro que entre alumnos, profesores, personal de administración y servicios, seguro que nos reunimos 15 o 20 que tocan un poco de violín, otro un poco de cello, otro un poco de viola. Y si no, adoptamos partituras, hacemos cosas. Yo... Eh, Tuve la suerte dentro de la pequeña orquesta esta que teníamos de niños, que se llamaba diletantia. Esto venía de una... era diletantia junior, porque existía un diletantia grande, que no me voy a enrollar, que parezca un abuelo. El tema es que esa orquesta luego eh, fue la orquesta de la Universidad Politécnica de Madrid. Mi padre era catedrático de allí, estuvimos durante muchos años eh, dando conciertos pues en actos de, de la universidad, los baudeamos los acompañábamos nosotros tocando y demás, y aquí era una cosa súper enriquecedora. Vinieron, aparte de los que ya existíamos tocando, vinieron alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid con niveles a lo mejor algunos más altos, algunos más bajos, pero se sí incorporaron era una actividad muy bonita. ¿no? Y es una cosa, bueno, con los años pues se deshizo porque muchos ya no fuimos y demás pero era una cosa que, que tendríamos que hablar y, y ahora con el motivo del 25 aniversario, la celebración que hicimos aquí en el campus en octubre, eh, pues montamos un pequeño trío que fue con dos violines y un chelo, ya estuvimos haciendo cosas, esto fue de lo, que, de lo que me floreció en alumnos de ingeniería industrial, que curiosamente uno tocaba chelo, otro tocaba violín, y Jesús con el piano es que en aquel momento no teníamos cabida para un piano, pero quiero decirte porque lo hicimos en la puerta del edificio H pero sí es verdad que tenemos una iniciativa ahí que... Que espero pronto poder hacer un llamamiento y, y quien quiera que se venga a tocar de cualquier nivel, que le adaptamos las partituras y las ponemos de, de lo que haga falta, o sea, desde cero a lo que haga falta. Uh -huh. Uh -huh. Rocío, ¿quieres decir algo? No. Ah, <risa> muy bien. Bueno, pues eh, para que la duración. Ah, Felipe, perdona. No, claro. Simplemente un poco a raíz de lo que estáis comentando mi pregunta surge también sobre el tema del conocimiento, o sea, para valorar una cosa hay que conocerla y me pregunta a raíz de lo de la música y a la raíz de valorar, lo digo porque me toca por la parte de mi mujer, valorar su faceta musical claro, si no tienes ese conocimiento para saber es como el cual los toros si no conoces con esto no estoy diciendo lo que los toros ya si no conoces los detalles quizás se te escapa que son los toros es decir, yo creo que la música a veces pasa, si no conoces la música y cómo se hace, cómo se trabaja, a lo mejor a veces se te puede, quedar, se te puede escapar. Fíjate, pregunto. Yo creo, yo creo que hay siempre, creo, eh, innata, una función estética que puedes no tener ni idea de música y poder apreciarlo, ¿no? Y de hecho, creo, eh, eh, A lo mejor no es solo profundidad, pero puede ser incluso que con el conocimiento y demás, que luego dejes de disfrutarlo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente en el Teatro Real, ¿no? que tienes la, la parte de arriba, es igual están las sillas de tal, y luego hay una, una parte que están las, sí. las mesas, no, la, eh, que hay mesas para poner la partitura y seguirla. ¿eh? Entonces, tú eh, claro, tú pones la, la partitura de la, de la obra, de la ópera, y vas viéndola, y entonces estás escuchándola con la partitura. Eso lo pueden hacer los que saben, ¿no? Y era como que interesante, porque a lo mejor era un grado. pero pero el que está ahí sentado, que no sabe nada de música, no disfruta también con la ópera, sí, ¿no? Entonces, él, él lo disfrutará en otro nivel, pero hay una función estética que, que también, que es, lo, que es como lo más grande. O sea, a ver, la, las cosas más grandes de la vida no hace falta tener conocimiento para, creo, ¿no? o sea, el amor, ¿no? Cuando yo, yo recuerdo, y en base era con la guitarra, es, entra un, un chico de Perú y dice, tamitas y caballeros buenas, que quiero tocar una canción, y estaba diciendo, solo le pido a Dios que me muerde y entonces era como qué grande, o sea, yo estaba ahí escuchando y le digo, claro, esta persona ama, bueno, es una tontería, pero cuando tienes 18 años, dices es que tiene capacidad de amar como yo y, y no hace falta que vaya a la universidad para amar más o mejor que yo, ¿no? No hace falta que disfrute de la música y haber tenido un camino de Escuela Superior de Conservatorio para disfrutar de la música, ¿no? Entonces, a mí, ese sentido es como, jo, pues es un regalo, yo creo, de, en este caso de Dios, ¿no? el, el Hombre, si luego te, form te formas y aprendes y conoces, pues vas a tener como más capacidad de, de disfrutarlo, ¿no? Pero yo creo que aunque sepas cero, tienes la capacidad de... de... y a la vez el paradigma de que cuando te enamoras de algo, ¿no? Claro. Quieres conocerlo más. Exacto. ¿no? Y entonces eh, ahí hay una, una relación directa, ¿no?, entre ese asombro por algo que está conectando contigo y la necesidad de, de profundizar, de, de, de conocer y que a la vez te hace amar más, ¿no? Y te hace querer más. ¿no? Así que mm -hmm. ya sabes, si estás enamorado, pues... <risa> <risa> Hay una frase al hilo de lo que comentabas, que dice, eh, es de Mahler, y dice, en la partitura está todo escrito menos lo esencial. Y eso que las partituras de Mahler está, eran muy detalladas, son muy detalladas. O sea que, que es muy interesante. A lo mejor tú estás con la partitura delante de las narices y se te escapa lo esencial de lo que está pasando. Que es eso, el hecho humano. Al igual que decías, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, los conceptos que más disfruta uno son aquellos en los que ya conoce lo que va a escuchar. Eh, la formación musical dentro de la versión oyente, digamos, eh, sigue una línea que, además, en muchos casos es muy parecida. Coges una persona, le empiezas a enseñar barroco le empiezas a, y le empiezas a enganchar por él, le resulta sencillo de oír, y luego va evolucionando, romanticismo, no sé es qué, llega al siglo XX. Yo, por ejemplo, conozco casos como mi padre. Mi padre, Brahms, era un atormentado para él. O sea, mi padre realmente llegó hasta el romanticismo, luego más allá. Dijo, esto ya es un, gente que no. Y lo que quiero decir es que es verdad que hay una línea. Y la forma de apreciarlo mejor es conocerlo. O esa gente que va a un concierto de algo que ya lo escuchaba antes lo disfruta mucho más. Y, y luego yo creo que no descontextualizar la música, porque hoy en día se tiende a descontextualizar. Mucha gente llega a un concierto y dice, ah, va, y no sabes ni de qué época es, ni quién lo había escrito, ni en qué estado, a lo mejor en el programa de mano hay algo, pero pero hay que entender que la música es el resultado de una época, de una cultura, de una manera de entender la vida. Cuando uno entra en eso, lo vive de otra manera. Y, y, y es fascinante, ¿no? Si tocas música del siglo XVI, XVII, de repente entras, entras en otro mundo y entras en contacto con otra realidad que, que está en otro ritmo, ¿no? O, o tocas una obra romántica y te metes en la historia de Brahms, ¿por qué no? ¿No? Y, y, y estás contemplando y siendo parte de, de esa historia en, en otra dimensión. Me gustaría a lo mejor muy rápidamente, eh, hablando desde la experiencia del oyente, eh, haceros, os tengo una invitación ahora que vamos camino de la Semana Santa. Una de las cosas más bonitas que puedes hacer, que es en Semana Santa, escuchar la pasión, puede ser de San Juan o de San Mateo, pero me gusta más la de, vamos a dos pero pongamos la de, la de San Mateo, de Bach con el texto traducido, entonces hay libretos por ahí, si no que alguien me diga, yo lo tengo en pdf, como tienes que invertir dos o tres horas, que dura la, según San Mateo, ¿vale? y te vas escuchando la obra, leyendo lo que dice el evangelista, eh, lo que dice en alemán y lo que dice el traducido al castellano, y te pone el pelo de punta, te pone el pelo de punta como repasa el evangelio, y, y la música como lo va describiendo, entonces os invito si queréis, en esta semana santa digo porque invita eso, la pasión, eh, a que os escuchéis una, una pasión de, de San Juan o San Mateo, me da igual, eh, con el libreto traducido a la vez que el evangelista lo va contando y es, es una experiencia maravillosa. Pero digo, si conseguís meteros en lo que está ocurriendo, no, no lo olvidaréis si no lo habéis hecho antes. Muy bien, Muy bien pues eh, para cerrar ya, pues a mí esto me está volviendo una y otra vez sobre, sobre nuestra necesidad de, de unidad, o sea, el anhelo de unidad que tenemos ¿no? y que... Eh, esto nos lleva a, a integrar adecuadamente conocimiento y en un ámbito universitario esto es pues, con lo que convivimos, ¿no? conocimiento, destrezas o desarrollo de habilidades eh, y, y aquellos que tocáis un instrumento o que estáis aprendiendo a tocar un instrumento o a cantar, pues esto también hay que entrenarlo, evidentemente, y eso requiere esfuerzo y requiere ¿no? trabajo eh, y también la, la, lo que lo vincula a todo, que es el sentido, ¿no? es el sentido ¿para qué? ¿no? ¿Para qué? para que este sentido de la armonía, de la escucha, del disfrute, de la, eso, de la comunidad, del encontrarte con otros. Hemos hablado de cosas, creo que aquí, interesantísimas para llevarnos, o sea, para seguir en ellas, para hacer este ejercicio que nos has eh, propuesto, Federico, que, que he tenido la suerte alguna vez de hacerlo junto con, con gente querida en el Auditorio Nacional y es una experiencia estética, profunda, maravillosa, una experiencia bueno, espiritual al final. Sí. Porque... Eh, esto, esto también quienes alguna vez hemos disfrutado así pues sabemos que, que la música hace las artes más espirituales entonces bueno pues esto hay que, hay que pasar por ello ¿verdad? hay que pasar por ello y en la universidad ojalá eh, tengamos oportunidades de hacerlo ¿no? en, en, en, mientras estamos trabajando en otras áreas también ¿no? porque esto hemos visto que es compatible con desarrollar otras muchas cosas en nuestra vida ¿no? Os agradezco muchísimo este encuentro, a todos, a los que habéis participado, a los que habéis hecho de esfuerzo también de venir como panelistas y de preparar este encuentro porque es cierto que también esto requiere tiempo de todos nosotros, pero muestra que la, que la música es importante para nosotros en nuestra vida ¿eh? y, y os invito también a seguir disfrutando de otras quedadas que tendremos. La siguiente, si os quiere, eh, será en torno a la gastronomía, ¿no? es otro... Otra área también importante para, para la vida, para muchos de nosotros. Y, y lo haremos también de la mano de la Escuela de Cordon Bleu, dado que los tenemos aquí. Eh. Así que os invitaremos ya formalmente con, con los carteles correspondientes, pero quedáis ya emplazados. Nos eh. van a dar de comer también. Pues veremos, porque vosotros, músicos, sin ninguno ha traído el instrumento musical, pues yo no sé si me encuentro con gastronomía, habrá habr, habr de comer, pero lo veremos, eh. Pues muchas gracias y hasta la próxima.